A me mostró a un pvp. ¡Hectorino! ¿Me juegas un pvp? Europa versus sur va para TikTok. ¿Hectorino? ¿Hectorino? ¿Amigo Hectorino? ¿Eres tú, amigo? ¡Me ha retado! ¡A un pvp! ¡Fíjate! acepto tu reto